Estudiantes derribaron la mañana de este jueves una puerta en el Liceo Manuel María Castillo que da acceso a la calle, supuestamente para salir a protestar porque no cuentan con medicamentos en el dispensario médico del centro educativo. En estación varios estudiantes resultaron heridos. En tanto, el director del recinto educativo Alcide Santos condenó el hecho. En previo recreo estuvieron pretendiendo movilizarse. Por suerte que iba a salir a la gobernación detrás de los medicamentos, eh, apenas llegaba a la puerta. Cuando veo la situación, eh, salí por los cursos a decirle que por favor no lo dejaran salir. De verdad que estaban más del 50% de los estudiantes fuera. Me dicen que los medicamentos, les digo que. ...había hecho una llamada y que los medicamentos supuestamente ya mañana lo vamos a recibir... ...que el gobernador no estaba ahí pero que sí ya lo íbamos a recibir... ...después sigo recibiendo los padres que están invitados... ...por algún asunto para tratarlo con el departamento de orientación y psicología... ...en lo que abordo dos padres con unos estudiantes... ...con sus hijos, ok... ...entonces en ese momento me dicen que están tumbando esta puerta... ...cuando vengo hay par de niña cortada porque se latimaron eh, el brazo, lamentablemente ellos provocaron, eh, rompieron la puerta donde va el candado y pudieron salir una gran parte. Pienso que hay una actitud irracional de parte de los estudiantes y de quienes lo motivan ellos, porque quienes lo motivan... Eh, no preciso, no tengo claro todavía quién, pero si, cuando lo tenga claro lo haría Ellos saben que yo tengo un compromiso con Dios y con la patria Especialmente con la comunidad y eso no se puede permitir Lamentablemente, destruyendo, si se destruye algo que ya hemos logrado alcanzar Nosotros no vamos, no vamos a avanzar NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco